A matricular en esta universidad. Acabo de entrar a la Universidad de Guanajuato. Oh my gosh. Dios mío. ¡Qué están mis amores, yo soy Katherine Boyce Y el día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que Guanajuato Y regresé a este lugar porque ustedes me pidieron después de los últimos cuatro videos que subí aquí Katherine regresa, visita tal lugar, te falta comer tal cosa, te falta conocer tal espacio Entonces aquí estoy gracias a los amigos de sector Vamos a pasar unos días maravillosos conociendo muchísimos más lugares de acá de Guanajuato Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno y aquí empezamos Gente, yo me encuentro acá con Gisa Carolina yeah, ¿Qué tal Guanajuato? Uh, uh. Volví con esa sensación así como de que me falta el aire o yo no sé por qué acabamos de comer, una deliciosa comida Y por acá está Chema Yo no le pedí permiso para grabarlo pero Hashtag aquí está Chema Hola. Que nos está acompañando el día de hoy Vamos a subir a la Universidad de Guanajuato La Universidad ahorita la van a ver, es un edificio e emblemático oh. para esta ciudad. Gente, no les puedo explicar la estructura que acabo de ver de la universidad. ¡Asombrosa! La habíamos visto de lejos, pero de cerca es muy esplendorosa sería. Yo estoy acá con María Teresa, que me acaba de decir que tengo que subir esos escalones. Eso es cierto. 83 escalones. Yo creo que ella lo va a subir sola y yo la veo desde aquí abajo y la grabo a ver cómo le va. A Miguel de Allende, Dolores Hidalgo en estamos. Y eso llegando. estamos. Llegando? Sí. Sí, no Gracias. Esto, esto va a ser difícil, pero miren esta belleza. Que hay que subirlo. Ya voy por el uno. Bueno, espero que ese escalón cuente. Estoy sumamente agitada, pero yo no puedo venir a Guanajuato y no conocer esa majestuosa universidad. Ok, yo creo que ustedes comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si llego o no llego. ¿Estás cansada? Ay, no estoy cansada, estoy meditando Medita. Yo voy a meditar no. contigo porque eso no es fácil, yo medito contigo amiga Ay, no. acabo de llegar a la parte alta de la universidad, Se supone que ya en este nivel, ya cuando estás por acá arriba, por esa puerta, es por donde salen los estudiantes ya graduados, o sea los que pasaron ya todas sus materias, cursaron todos sus años universitarios y pues ya dije es que no regreso más aquí, salgo por esta puerta grande Dios y sea. chao que te vi. <risa> Quiero mostrarles la vista que tengo desde acá arriba de la universidad, la verdad es que es maravillosa y ustedes perdonen el solazo que hace, pero no tenemos sombrilla ni nada por el estilo. A mí lo que me gusta mucho muchísimo que se ve el pípila desde aquí pero es demasiado wow o sea una cosa maravillosa es ver guanajuato desde el pípila y otra cosa maravillosa es verlo desde aquí arriba desde la universidad de guanajuato aprendimos cuando veníamos subiendo y todo esto gracias a nuestro guía turístico y yeah. nos dijo que por lo general aquí Guanajuato centro era como que muy una población muy joven eh, entre 24 25 años más o menos porque precisamente pues viene muchísima gente de todo el estado e inclusive de todo el país a estudiar en esta famosísima universidad acabo de entrar a la universidad de Guanajuato miren esto señor! ¿Puedo entrar? Bueno, yo estoy adentro. Esta belleza que acabo de ver acá adentro es realmente impresionante. De hecho, cuando entré por esa puerta sentí como que iba entrando a un restaurante. Estamos subiendo a un salón de la Universidad de Guanajuato. ¡Qué privilegio más grande que tenemos hoy! Bueno, ya estamos acá arriba. En el segundo piso de, están los salones de derecho. Ok. Aquí están los salones donde estudiamos. Okay. ¡Muchas gracias, señor! ¡Gracias! Vamos a la parte de arriba, gente. Yo pensé que ya habíamos llegado a los salones pero me confundí <ríe> acabo de entrar a un área que le llaman claustro académico y me gusta porque hay un poco de historia sobre la universidad para que los estudiantes pues conozcan un poco cómo se fundó y todo este tipo de cosas, es muy interesante lo único con lo que no estoy de acuerdo es que tengo que subir un millón de escalones para... no mentira, así está cool ¡Wow! me acabo de encontrar con un piso maravilloso miren esto aquí, oh my gosh Tiempo mío. Tengo ganas de estudiar aquí. Creo que me voy a matricular en esta universidad. Uf. Huele como a ciencia, arte y cultura, ¿no crees? Sí, Hola, ustedes son estudiantes. ¿Puedo hacer alguna pregunta alguna para el blog. El más estudioso está comiendo. ¿Qué estudian acá? Ah, oh, maestría en derecho. Entonces, ¿cuánto te falta para terminar? Venimos entrando, venas ¿En serio? Se ven todos súper viejos No puedo creer que... Mentira, mentira Está muy bonita su universidad En serio, disfrútenla muchísimo Y espero que se gradúen pronto Ojalá. Bueno gente, nos despedimos de la universidad en este momento Adiós amigos, muchas gracias Vamos a seguir a ver qué más conocemos aquí en Guanajuato La verdad, una cosa que a mí me gusta muchísimo de los mexicanos Y eso se lo he mencionado infinidad de veces en mis videos es esa creatividad para convertir lo que es nada en algo maravilloso Así que bueno, aquí estamos en la calle del truco Vamos camino al Teatro Juárez Y algo que yo veo muchísimo acá en las calles Es como la estructura de las casas Como la forma de arco Que tienen los edificios o las entradas, las ventanas y todo eso Yo lo que pienso, o sea, muy personalmente, no estoy segura Ustedes comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si creen que, que es así Yo lo que pienso es que como esto, Buenas Guatos Son puros túneles, o sea, puros túneles por todos lados pues seguramente la estructura, cómo están construidos los edificios, las puertas, las ventanas, pues representan a esos túneles. Entonces, me acabo de inventar esa leyenda, ustedes comenten si es cierta o no. Y ahora sí acabamos de llegar al Teatro Juárez, el teatro que muchos estamos esperando. Dicen que es el segundo más bello de todo México. Que va a México, el Teatro Juárez, vamos a apreciar lo bellísimo, una construcción totalmente majestuosa, inaugurada desde 1903 por Ancorpiro Díaz. Obviamente si a mí me dicen que este es el segundo teatro más majestuoso y hermoso de todo México, estoy segura que va a ser majestuoso, que va a ser bello, pero no sé cuánto. Ustedes saben que a mí me fascina la estructura, me fascinan los edificios, me fascina conocer la historia. Entonces hoy vamos a ver qué tal nos vaya adentro en el Teatro Juárez. Yo estoy emocionada. Nosotros ya nos contaron un poquito acerca de la historia, de cómo se fundó si no me pero si no me equivoco fue en 1903. 39 dice. Mira, si tú te estás confundiendo en mi blog, tú más que pagar 20 dólares. Me tienes que pagar 20 dólares si no es No, no, no, ¿qué dijiste? Dijiste en 1939 Yo dije en 1903 Vamos a preguntarle a un experto para ver si ¿Qué? ella me va a pagar mis 20 dólares En 1903 Muchísimas gracias, muy amable Señora, por favor, saque sus ¿Hasta 20 aquí dólares el día de hoy El saque blog su... ha llegado hasta No, hoy. no, saque sus 20 dólares no Y dice, me vas a pagar mis 20 dólares, no es broma vine por aquí como por un pasadito secreto para poder entrar a ver como que la parte principal del teatro porque pues del otro lado había mucha gente y no se puede hacer ruido entonces ahora sí vamos a verlo Amores, según la charla que escuché hace poco, se supone que eh, según los asientos... No puede hablar aquí, ¿okay? No, no se puede. Ay, no se puede. Ah, pero si ahí así están hablando... Ay, yo voy a hablar. Gente, lo que estaba tratando de explicarles es que hace poco nos decía nuestro guía que según el nivel de los asientos también se dividían las clases sociales es decir, no sé, si acá abajo, en la parte de abajo iba como que los millonarios, en la parte un poquito más arribita tal vez lo de clase media y más, más, más arriba en donde casi no se puede apreciar tan bonito como es de abajo tal vez lo de clase económica un poco más baja no estoy segura de cómo era el orden pero de lo que sí estoy segura es que se dividían en cuanto a la clase social y eso fue el maravilloso Teatro Juárez. La verdad estoy sorprendida y no dudo del título que le han dado de el segundo teatro más hermoso de todo México y eso fue una experiencia inolvidable y que deberían venir a disfrutar. Uh -huh. Oigan, ¿va van a salir en el vlog. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. <risa> yeah. Oigan, personitas, acabamos de salir del Teatro Juárez y vamos... Uh -huh. Rumbo al funicular Ustedes saben que yo lo subí la otra vez Y para mí fue muy impactante La vista desde ahí arriba Así que las personas que son nuevas en este blog, Que por primera vez lo están viendo Van a tener la oportunidad de ver todo Guanajuato Pero desde un, desde un alto Sumamente maravilloso Voy a ver el Pipila de nuevo El Pi-Pi-La ¡Ah! Sí, Chihuahua. Yeah. Ella. Ella. Ella. Ella. Estamos acá arriba desde la vista del Pipila. Yo estoy muy contenta, la verdad, pues subir con Gise. Ahí está nuestro amigo tomando unas fotos. Es un lugar que quiero de todo corazón recomendar. Si vienen a México, tienen que venir definitivamente a Guanajuato porque tiene muchísimo que ofrecer. Allá también están tomando fotos, gente, pero uno se sienta aquí, le toman fotos de todo el Y lados. no avisan, y no, y no avisan. avisan. Ni <risa> siquiera. Este día va a ser maravilloso porque estamos ya cerrando este videoblog pero vamos a iniciar uno nuevo. Haciendo que dice: come... no, no, no, no, no, no, no, no, no. Otra foto me va a tomar sola. Ay, caramba, me caigo. Ahí está. Por favor, no se pierdan el videoblog del día de mañana Que también va a estar sumamente divertido Yo soy Katherine Boyce, junto a Gise Carolina sí. Y no están tomando otra foto gente. ¿Ven que no es mentira? Pero bueno gente, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subimos Ey, un nuevo video Y el link que hay abajo del video Porque es la única manera Que puedes ver nuestro contenido premium Y es totalmente gratis Hasta pronto gente, suscríbanse, compartan este video con sus amigos Y bye bye